El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Notamos hoy un discurso eh, social sobre, entre líderes europeos y africanos eh, que denota una actitud de derechos sin deberes, beneficios sin responsabilidades. Si miramos al negocio comercial entre Unión Europea y Unión Africana, Vemos, por ejemplo, que el lado que se beneficia mayormente de este comercio y de este acceso a los mercados es la Unión Europea. Eh, importa minerales, importa petróleo, eh, pescado, productos agrícolas, mientras que solo exporta maquinaria eh, y eh, productos elaborados, farmacéuticos y otros. El, el acuerdo de EPA, eh, de acuerdo económico, eh, no funciona o funciona mejor dicho para Europa, no para África. Por eso países africanos se inclinan a, a China, eh, India, Rusia, otros países que invierten más en África y eh, benefician más a los pueblos de África. También entre los líderes africanos constatamos este comportamiento de beneficios y responsabilidades. Sabemos que 150.000... Eh, millones de dólares, eh, se pierde en África cada año por la corrupción. Y de ellos, 50.000 eh, van directamente a paraísos fiscales. Es decir, gobiernan con derechos pero sin eh, responsabilidades. Y a la raíz de esta actitud eh, es la, existe la falta de principios y de valores humanos. Por tanto, lo importante, la clave está en integrar el respeto a los derechos de todos pero con la responsabilidad de trabajar juntos por el desarrollo sostenible y el bien de todos los pueblos en África y en Europa. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.